no es que dique. Esos zapatos. Ya no se rió cuando le preguntaron. No esto, sé, uno no hay. puede hacer leña del árbol caído, uh, pero... No, oh, la leña se de madera. Eso es otra cosa. <risa> <risa> ¿Eh? Bueno, muchachones. Señora, vamos a pasar a otra información. Ay, que ya río. esto... Se está yendo como caliente. El lápiz sí, sí. consciente. Abelino Figueroa. El hombre. Ah, no, el hombre no, no, el otro. el hombre es el otro. Ahí está Lápiz Consciente. Dice que solo facturó 25 millones de pesos en, el, ¿En, en la el música. En, ¿En música. la ropa, porque música no está sonando. No, en ¿eh? música en el 2020. No. 25 millones. El año 2020 ha sido devastador ah, para los artistas locales. Ojefales. Sin embargo, cada regla tiene su excepción. Y hay algunos que pueden presumir las ganancias a pesar de las adversidades. Uno de ellos es el Lápiz Consciente, quien aseguró que solo en música obtuvo ganancia de 25 millones en el año. Nada mal en medio de la crisis afectada del mundo. Le respondí a un usuario en las redes que facturó 25 millones de música este año y le dijo, lee mucho, aunque sea el periódico, pero lee. Para que tengas ideas, casi todas mis ideas las he aprendido leyendo, porque no terminé la universidad. Apuesta a ti, no a mí ni a los demás. Tú eres el centro del universo, la Coca-Cola del desierto, el más bacano del mundo eres tú, no los demás. Aplícalo. Y ahí dijo una mala palabra. Ahí terminó eso, eh, el comentario. Eso fue modo sí. de consejo que él se le dio. El rapero dio a conocer que tendrá nuevos negocios paralelos a la música, además de su marca de cigarros. Un restaurant lunch y su tienda Ohio. Lápiz Consciente ha prometido a través de de una serie de mensajes de sus seguidores, lanzar mes por mes producción discográfica para este 2021. El lápiz está cogiendo su norte porque el lápiz se cansó de ser pobre. ¿Ustedes sabían? Señora el plan. lápiz busca una manera. Si él está viendo que la música no le está dando... Va y recurre a otro negocio. Pero él dice que, que, que, que, que, lo, que esos 25 millones él lo hizo con la música. Y es que los millones son hojas de palo. No, que Está lo, bien no, que, no, que él tuvo no, su sonada mientras estaban en la tiradera entre él y Moza. Ah, que eso le suma. Porque pero yo, este, en Spotify, en este fue un año malo. ¿Y cómo fue? ¿Y, y, qué, y fue de YouTube? Que él lo hace pero todo. 25 millones para el lápiz Consciente en un año normal. Tiene que ser en un mes o en dos ah, meses. Ah, pero es que, que los millones son hojas de palo, ¿eh? No, no, que eso cobran mucho ellos, que son artistas. Es que los millones son ejemplos. Tú entiendes, 25 millones para mí es poco. No, ¿Sí yo no, es soy, la no, no, yo no soy la piscita. Yo no soy lapicita, no, A los dos les dejo mucho dinero. a esa es a, a la para la ¿no? ganó, Yo no soy lapicita yo estoy hablando de lo que es. Mira. Se, no, no, no, señores, mire lo que te voy a decir. Esos raperos, ya que son eh, lápiz, Eche los chá, secreto. Esa gente, un año normal, en una semana tienen cinco Pero y seis fiestas. Es que este no es un año normal. ¿Y cuánto Estoy yo hablando que tiene más, porque tú te quieres hacer la loca, no quieres escuchar, ¿tú entiendes? Estoy hablando que eso es poco para mí a en mi entender. Pero cuánto que cobran por fiesta, tres millones que cobran por fiesta. Adiós, el lápiz te cobra así trescientos mil en una fiesta, ponle cinco fiestas en un fin de semana. ¿Cuánto son, un 500. ¿Eh? Entonces, son un calcula, millón quinientos. Entonces calcula un millón. Está bien, un millón quinientos ahí cuántos son? ¿Eh? Entonces. y un día. ¿Eh? Pero cuando, a dónde era, para dónde era que la tenían este año? ¿A dónde no estoy era, hablando de ese año, estoy hablando. De casa, ¿dónde era? Estoy hablando. Déjala tranquila. Y YouTube que le da ese tigre por hablar. Él ¿Eh? le da todos los cuartos del mundo. Facebook, pero con qué no. música si no tiene nada sonando. Oye. Lo que le sonaba lo que le sonó este año solo fue la tiradera. Y tú acabas de decir pero que de, la ganó Mozart. Pero óyeme, de 50, de 50, 000, oye, de 50, de mil, oye, de 50 mil canciones que tiene y la primera, la primera todavía está en ¿Qué fue lo que él me dijo ahora? ¿Eh? <risa> tú me estás agrediendo. <risa> <risa> <Estoy hablando. risa> Te estoy hablando, me está oye, oye, oye, estoy hablando Liz, que es un artista realizado que por decir, ah, te cobra cualquier centavo, ¿Tú entiendes? Y él se liga por otro lado y se va, en esa tirada, tú, que Bueno, pues todo? lo felicitamos, qué bueno que este año, un año tan malo, él hiciera 25 millones. Porque Ojalá no que es todos nada los artistas urbanos ellos. también ha hecho puedan colocar y facturar 47? esta cantidad. ¿Eh? No, no es lo mismo. Murín, que tiene música comercial no y que mismo. todo lo pega, porque es una gracia hablando, única que oye, tiene ese oye, muchacho. Oye, estamos hablando de que no tan solo de y viven ellos. Sí, porque yo no entiendo que ahora. le factura Spotify, que le factura YouTube. Todo eso y le puede sumar todo ese dinero porque él la una ¿Pero una con basura. qué? ¿Sonando con qué? Con las canciones que él tiene, con todas, con la tiradera. Esa tiradera fácilmente le dejó todos los cuartos, todo los dos. Porque eh, tú te acuerdas que eso acaparó hasta el que no... Oye, esas canciones. ¿eh? Se puso ella. Sí. Por el periódico tuvieron que ponerlo obligado señores. Es, ya llegamos, es verdad. Ya llegamos al final, gracias a Dios, para no con el micrófono. pero Me está agrediendo. Oye, no, y vino sola ella. Ya, ya, ya. Hoy hoy, vino, oh, por eso que tú me tratas a, mal, porque a, hoy vine hoy vino, sola No, el flaco quedó mirando. Ya, se quedan toditos mirando. Se quedaron en la puerta a ver cuándo iba a llegar. Señores, eh, eh, ya llegamos al final, Liz. Nos vemos mañana. Señores, ¿hasta qué día es que, que, que vamos hasta aquí? ¿Hasta qué día es? ¿Eh? ¿Hasta el jueves? ¿Hasta el, no sé, no sé, vamos. Bueno, vamos, señores. Vamos pues, a ver igual el director que... No diga